saco todo lo que más pueda, cierto?, estando libre, de la ¿cierto? no falta nada nadie, que no le molesta la planta. Se trae el medio, y después corto, acá, ¿no es cierto? Corto así o con un cuchillo, me gusta el cuello Este trabajo tiene que estar alumado, ¿no es cierto? El truco que van a poner acá, ¿no? la planta listo dejo un hoyito, no es cierto para, para regarlo ¿no es cierto? lo puedo regar dos veces antes de taparlo puede regarlo hoy y mañana lo puede tapar, lo puede tapar, lo puede tapar. ¿Y cuando? Ahí, no va a sufrir si tapa se con nylon ahora en este tiempo si le puede hacer nylon es un túnel va a sufrir mucho con si la Nada, como como si la estado plantada en febrero, tal vez no, no, hubiera, no hubiera pasado, ¿sí? Pues ya la planta está agarrada, pero ahora como la va a agarrar muy, muy recién plantada, pues va a sufrir la planta. Al plantarla temprano le da tiempo a que enraice. Claro, plantando en febrero ya la planta está... Claro y siempre está agarrada, la deshojas un poco para evitar también, que se claro. deshidrate. Porque si vos la plantas entera, sufre mucho más la planta, entonces al cortarla así, se agarra mejor los santos ¿y después de regar y tapada el próximo riego cuando se ríe? y eso de acuerdo que vaya al tiempo señora ah. si le llueve, bueno, no necesita pero si usted la ve que a la semana no llueve le podría dar otro riego no sé ¿es un cultivo que necesita que la tierra se seque entre el riego y o necesita riego no, o no, no, que, que se apriete la tierra, no, que, como yo dice acá el, te... ahí, la, la, el agua se va Hacia abajo, sí. ¿no la chupa la suelo viene el agua, ¿no es cierto? Entonces con el otro riego, vos... estás cubierto que tenés mucha humedad, ¿no es cierto? ¿La preparación del suelo lleva algo muy especial que o.? No, es una tierra lo... común, ¿no es cierto? No, no hay que hacer muy no, humedad. No hay que nada. Es que, lo que tenés no, es lo malo así, lo... ¿no es cierto? A lo malo, sí, de acuerdo a la distancia, que ustedes tengan el, el, la herramienta que van a trabajar, ¿no? Nosotros acá tenemos, como tenemos un y un trastorio, que entramos que, entra en cadena acá, por eso oh, lo ponemos a distancia. A lo mejor ustedes tienen otra herramienta, que pueden sí, sí, sí, cultivar sí. más, con menos menos, <risa> digamos, dejando menos espacio. Pueden poner a un metro. En sí, por lo general son todas las puertas... <risa> claro, ahora sí, de planta de planta planta sí en fin, va a un, ah, un, un metro. A un metro, un metro. ¿Y la planta madre cuánto tiempo, digamos? Acá dice qué tiempo, tiempo puede llevar? llevar? Y esta, esta de tener esta planta madre, tiene casi los 5 años. Ah, sí. muchísimo. ¿Cuántos años cinco? 5 años tienen, sí. tienen, sí. tienen. Y ¿y esto, en Y todavía están en producción. La como ya dijo la ingeniera, 26 6, 7 productos. ¿Y después el tema sanitario, así, son muy accesibles, eh, eh, así a la hongo eh, o a no, los tecanos? no? es más... El pulgón, el pulgón, pulgón. pulgón, el pulgón. Claro, sí. Cuesta.